Hola amigos, bienvenidos un día más a Brico Marketing, el programa de ONIAT TV donde analizamos herramientas de marketing y productividad que no conocéis o bien cogemos herramientas que ya conocéis y les buscamos una nueva funcionalidad. La herramienta de hoy se llama Pocket y sirve para sustituir los antiguos marcadores que utilizabais en vuestro navegador, por ejemplo en Chrome o en Firefox y vais guardando ahí vuestros favoritos, bueno, pues ahora tenéis una manera mucho más eficiente de guardar y trabajar con esta información. Ya veréis que tiene un montón de posibilidades. Y sin más dilación, os enseño la herramienta. Bueno, ya estamos dentro de la herramienta. Como os decía, es una herramienta gratuita, es una herramienta que básicamente responde al concepto lo quiero guardar para leerlo después, pero ese concepto la verdad es que tiene una potencia bastante importante. Esto nos sirve para investigar un montón de cosas, acumular un montón de información y a diferencia de lo que pasa por ejemplo con Feedly, aquí no dependemos de que exista un feed RSS en un blog y de ahí coger la noticia, no. Nosotros podemos ir explorando por internet y cuando encontremos algo que nos interese, me da igual que sea una noticia o que sea un documento de doctorado de la Universidad de Cambridge. O sea, si te lo quieres guardar, tú te lo guardas aquí y tienes todo junto y clasificado. De tal manera que sabes dónde encontrar toda la información que has ido guardando y además sabes si la has leído o no la has leído. Que esto es importante. Bueno, os enseño un poquito cómo es la interfaz. Básicamente, aquí no tengo nada ahora mismo, no tengo ningún pocket que se llama, o sea, no tengo ningún enlace Guardado. Tengo la opción de descubrir nuevas cosas. Esto en general es interesante para... Pues un poco como pasaba en Feedly. Eh, si queremos ver noticias o cosas, pero no para lo que lo vamos a usar ahora, que es para guardar información importante. Y lo mismo puedes explorar y hacer cosas. Antes de nada, necesitamos tener algún artículo. La mejor manera de trabajar con Pocket es instalar un add-on, una extensión, en nuestro navegador, aunque ahora estoy en Firefox, pues en Chrome también tienes. Y esta extensión nos va a permitir el ir guardando conforme navegamos por Internet. Me voy a ir en este caso a la tienda de add-ons de Mozilla, busco Pocket y pues mira, voy a coger el primero que me sale, ¿vale? No es el oficial, pero es el más usado. Lo añado, muy bien, ya está instalado, aparece aquí, In My Pocket. Muy bien, entonces ahora, por ejemplo, voy a guardarme un artículo pues, de la Wikipedia. Voy a suponer que estoy buscando cosas sobre marketing muy avanzadas. Entonces eh, voy a buscar un concepto de marketing en la Wikipedia. Voy a poner Wikipedia, pues, Real Time bidding, por ejemplo. No hace falta que sepáis lo que es, ¿eh? esta es la gracia. Diría, mira, pues me voy aquí al artículo de la Wikipedia... Resulta que me da una referencia, me voy a la referencia y pues me leo este artículo y digo empiezo a leerlo y digo, uy, qué interesante, pues luego voy a seguir leyéndomelo más adelante. Cojo, me voy aquí, en la extensión, clico. Primero, una vez me tengo que autenticar, aquí me pone añadir la página actual a la lista. Bueno, pues le doy y ya se me ha guardado. Y ahora voy a ver si actualizando aquí, ¡pum! Ya me sale... What the fuck is the real time bidding? Voy a hacer otra búsqueda sobre el real time bidding. Insisto, no hace falta que entendáis el concepto. ¿eh? Simplemente estoy buscando información sobre un concepto raro. Imaginaos que encuentro otro artículo interesante y me lo guardo también. Le doy al más. Añadir. Y ya tengo dos en la lista. Si me voy aquí. ¡pum! aparece el segundo. Y ahora voy a guardármelos. Tenemos que organizarnos un poco porque, claro, aquí llega un momento en el que empiezas a tener un montón de cosas. Bueno, pues la mejor manera es utilizar tags. Aquí están. Vale, no tengo creado ninguno. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crearme un tag. Más tag. Ahí. Y pongo RTB. Guardar. A partir de ahora ya está creado. Ahí está. RTB. Y aquí a este otro se lo voy a añadir también. Sí. Vale. Entonces, me voy a Tags, clico aquí y ya me salen todos los archivos que tienen el tag RTB, Con lo cual yo puedo ir clasificándome las cosas. Si clico en uno, como pasaba en Feedly, me lo puedo leer aquí sin salirme y tener que irme a la página original. Puedo darle aquí y ver la original. Esto ya depende de lo que nos apetezca hacer. En este caso yo lo veo más cómodo así. Incluso podemos cambiar el tamaño de la letra, el color, pues... Si vamos a leer un montón y, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de la universidad o de un máster y estamos haciendo una investigación muy potente y tenemos que pegarnos 8 horas leyendo, pues podemos tocar este tipo de cosas. Este pues vamos a destacarlo también, le vamos a poner la estrellita para que quede destacado. Y lo vamos a archivar porque ya me lo he leído. Entonces aquí en el archivo me sale este que ya he leído y en mi lista salen todos como os digo esto es muy útil para hacer trabajos entonces tiene una opción que se llama highlights que básicamente es subrayar que lo podéis utilizar para destacar información dentro de un artículo más largo por ejemplo yo entro aquí y digo oye pues esto es muy interesante lo cojo este párrafo y digo mira highlight point. y digo mira pues también me interesa este párrafo de aquí aquí ves ya me indica que tengo dos cosas subrayadas en este artículo y si me voy a highlights me indica Aquí lo que tengo. Además de para investigar, también es muy interesante, por ejemplo, si hacemos un clipping de prensa. Si queremos guardar toda la información que se habla de nuestra marca en internet conforme la vamos encontrando y queremos tenerla Además, accesible y fácil de, de localizar porque vamos acumulando mucha info. Bueno, pues simplemente cuando encontremos una noticia, pues mira, yo voy a poner ONIA, lo voy a buscar en Google, voy a buscar una noticia, por ejemplo, esta del economista, y digo, oye, pues estas noticias yo me las tengo que guardar. Vale, perfecto, pues le doy aquí, a guardar, ya la tengo, me voy a mi lista, ya me sale esto, como veis, la que hemos archivado antes ya no está en mi lista y esta le vamos a meter un tag de boniard, vale. así en tags si actualizo ya me va a salir esta nuevo tag con todas las noticias que yo vaya aguardando aquí. Y eso es todo, ya veis que es una herramienta muy útil y gratuita, así que espero que la aprovechéis y la uséis para un montón de cosas. Y eso ha sido todo. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Si estáis en YouTube, dadle la campanita de suscribir y podéis dejarnos comentarios. Nos interesa saber cuáles son las herramientas que os gustaría que analizáramos en el futuro y si os ha quedado alguna duda con esta herramienta. Así que nada, esperamos vuestros comentarios. ¡Hasta pronto! Suscríbete a Oniad TV, haz clic en la campanita y descubre los contenidos de marketing y empresa más punteros.